Hola chicos, hay pocas personas que no se suscriben, porque no te suscribe carita fachera facherita. Y no me pongan cosas de adultos, solamente es un canal de videojuego. Así que comencemos el video, vamos. Vamos a probar nivel de recreación en nivel rock top de la 2.2. Voy a jugar mi 2.2 cara de Pac-Man. Chau chicos. El anterior del video muchas visitas primer visitas xddd.